Hola ¿qué tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, ahora estamos en Battle of Sunion, ya estamos muy cerca del final de Halo 5, y bueno esta es una misión algo tardada, muy muy este, pesada en cuanto a combate, entonces vamos a tener que, que pues prepararnos bastante, y pues el inicio es bastante sencillo, nada más vamos a brincar gran parte de nivel, y el final es lo complicado. Aquí gracias a la edición del video voy a editar un poco para entrar rápido. Al, al juego Y ahora vamos a venir por aquí rápidamente ignorando todos los enemigos que hay Vamos a hacer un poco de parkour aquí Y ojito con esto, vamos a correr, thruster pack, estabilizar Y vamos a tirar el ground pound para atravesar este trozo de mapa Ok, por lo general el ground pound te saca del mapa Pero si quedas tu atorado igual puedes este meter el thruster pack como yo lo hice Y ahora ven por aquí, y aquí vamos a brincar, estabilizar y meter el thruster pack para rodear Y con esto ya nos brincamos todo ese inicio y simplemente venimos por esta puerta, entramos y pues con esto simulamos que entramos con, de manera correcta y así el juego piensa que estamos haciéndolo bien. Y como puedes ver ya podemos vista. seguir por aquí, los enemigos salen de manera normal. De y aquí. ahora vamos a esquivarlos, simplemente vamos a ir por aquí, nos metemos por esta ventana, y como protección yo recomiendo matar a estos tres grunts y después un ground por aquí abajo. Ok, sin ningún problema. Vamos a agarrar este el fuel rod. Vamos a agarrarlo de aquí. Vamos a tirar la pieza de plasma. Y ahora vamos a ir por el lado izquierdo, igual vamos a, a ignorar a los enemigos hasta ahora, simplemente vemos por aquí, ahí hay un jackal que a veces se pone un poco loco, pero simplemente Cáncer ignóralo, ven por la derecha, y ahora se viene lo bueno, ya después de tanto cañón vamos a hacer nuestra primera, pues, nuestro primer disparo, pégate lo más que puedas por acá para encontrar un ángulo sucio. para disparar este el field rod y disparale a la batería que está ahí, este cuando escuches que Locke dice que hay un destruido, pues cañón, lo hicimos cañón, bien, y yo vengo por unas cuantas granas de plasma aquí atrás. Ahora, lo único que hay que hacer una vez destruimos ese cañón es esperar Checa el radar y espera a que se abra la puerta Más o menos cuando esa cosa se pare de mover, ahorita se va a empezar a mover Cuando deje de moverse es que se va a abrir Y entonces ahora si sí, vienes, metes el thruster pack y esquivas enemigos Vamos, excelente Todo este punto no tenemos punto de control ah, Digo, todo este rato no hemos tenido punto de control, ok Entonces vamos a matar ahora a todos los enemigos Vienen los jackals, aquí arriba va a haber otros tres grunts entonces matamos a estos tres grunts Y ahora sí, a matar Yo te recomiendo dispararle a la torreta dos veces Para quitarle bastante virtudes al Elite, al elite Y después vamos a matar a los grunts que hay ahí También hay un sujeto allá este, Agarra una pistola de plasma Y ponte a matar al, a los Elites Son mucho más fáciles de matar Ya que tenemos al Elite y los grunts de allá Te puedes enfocar en los que están aquí abajo También hay unos cuantos Jackals, unos grunts Y también dos o tres Elites Y ten cuidado porque te van a luego caer este, Grunts del lado derecho entonces, ojito en el mapa Después, vente aquí por el lado izquierdo Y mata a todo lo que veas Aquí ya nada más es cuestión de matar Como puedes ver, bien en los enemigos del lado derecho Ya también hay que tener cuidado con el lado izquierdo Este lead ya llegó, entonces simplemente le damos el combo bonus y lo matamos Y aquí me gustaría que mis aliados hicieran un poco más de lo que están haciendo Aquí este pues va a morir, excelente este, siempre mantengo un ojo en tus granadas. Aquí, como. Desactiva es, los cañones. Eh, eh, me cambiaron de la pistola. De, por, eh, la pistola por el fuel rod. Puedo agarrar sí. la, la pistolita. Y ahora, ya para seguir dando headshots. Como puedes ver, ya rodeé y vengo por este lado para matar enemigos. Y ahora, cuando Batenía hay una de cantidad de enemigos decente muerte, de eh, ven por acá. Puedes traer el fuel rod si quieres. Este, pero lo que vamos a hacer es trepar acá arriba. Por favor, Pedro Haz el parkour correcto. Brincamos aquí. Excelente. Y ahora, en cuanto lleguemos aquí arriba, van a aparecer dos elites con espada. Lo matamos así y al otro simplemente le puedes dar un combo noob o seguirle disparando. Ya que estamos aquí, vamos a lanzar una granada a esta batería y agarramos eh, la espada. Ahora, quedan dos. Ahora, vamos a, a seguir matando a todos los cañones. Este, vamos a segundo al segundo fuera. y el tercero va estar aquí abajo. Está más o menos por ahí Entonces voy a ver si le puedo dar con eh, De mis granadas Excelente Ya que se mueren todos Ya nada más es cuestión de Que den sus diálogos Si mataste la cantidad suficiente de Enemigos Van a empezar los diálogos finales Yo te recomiendo Seguir matando aún así Aquí vamos a matar a este sujeto Excelente Y ahora una vez que empiecen a hablar este, Contesta. esta Maquí, de nuevo vamos a esperar aquí. Simplemente vamos a esperar a que nos den un punto de control cuando acaben los diálogos. Simplemente hay que esperar a que acaben los diálogos, ¿ok? Este, una vez acaban los diálogos, nos van a dar el punto de control. Entonces, estamos viendo este aquí, cambio. vamos a hacer un pequeño skip, gracias, nos vamos a brincar lo que es el gracias, elevador Entonces, nos cambio dan cambio el punto de, de control, de vamos control. a correr, vamos a tirar eh, la carga Spartan Vamos a mirar la bandera de allá, vamos a estabilizar, meter el thruster pack y tirar el ground pound Ok, es una locura, aquí lo hice mal, pero nada más es para que veas cómo se hace, ok Corre, estabiliza, vea la bandera y cuando más o menos la bandera está como a la mitad de desaparecer Estabiliza, thruster pack y ground pound Ok este, Esto también un poco entre versión actualizada y parchada Más o menos el timing Pero simplemente con la bandera Ya sea cuando apenas vaya a desaparecer la bandera O cuando vaya a la mitad Simplemente estabilizamos Thruster pack round point. ¿Ok? Esto es lo que quieres hacer Te ahorra pues el tiempo del elevador Una vez caes Ven por el lado izquierdo Y quieres que se te congele la pantalla Porque esto activa la carga Y una vez pues Se carga lo que sigue del mapa Pues ya podemos seguir Como puedes ver ya se cargó Y ahora sí Más parkour aquí ¿Ok? ok este parkour de aquí está medio aquí medio salvaje que porque desde luego los enemigos se ponen un poco locos. Entonces presta atención, venimos por aquí por el lado izquierdo, después venimos por este, toda esta parte derecho. Si te detienes de repente, no tengas miedo de usar el thruster pack. Yo te digo en qué momento es importante conservar el thruster pack. Aquí vamos a rodear este edificio por la izquierda, no nos vamos a meter por el centro, simplemente rodeamos. Excelente, aquí rápidamente vamos a volar aquí arriba, trepamos y ahora... Este aquí se viene lo chido. Aquí no usas el thruster pack. Este más adelante vamos a es, es pasando los jackals. Pasamos los jackals, seguimos por aquí sin ningún problema. Y ahora sí, no gastes mucho el thruster pack aquí adelante. Presta, presta bastante uh, atención. Ah, se me está moviendo la cabeza. Aquí ya no uso el thruster pack. Simplemente corro. Y aquí, thruster pack, me barro, vuelo y brinco aquí. Y sigo corriendo. Aquí es importante tener el thruster pack justo para esa parte porque si no, los grunts luego te pueden matar. Y ahora aquí simplemente vamos a seguir por este lado. Y sin ningún problema vas a esperar a que se paren estos hunters que están aquí. Este hunter que está aquí simplemente espera un poquito a que haga su animación y ya empieza a le dar de espadazos para que se muera rápidamente. Ese otro sujeto, igual, podrías intentarlo matar de la misma manera, pero yo no te lo recomiendo. Así que ven por este lado y aquí hay este, este uh, de plasma. Por favor, ¿podemos agarrar el de plasma? Sí, ok. Muchas gracias, juego. Pero a ver, ahora sí, el de plasma. Agarramos el de plasma. Y ahora sí a matar este al Hunter. Si te vas por el otro lado hay un fuel rod, entonces. A este, a puedes usar ya sea el de Plasma o el Fuel Rod Y ten cuidado porque no digan los invisibles, Ponte que lo aquí tuve mucha suerte de matarlo también. Y listo, ya, ya lo armamos. El, el elite invisible con la espada mató a nuestros aliados. Y ten cuidado porque aquí hay unos cuantos grunts, entonces simplemente mátanos. Y creo que Ojo, necesito el fuel rod, no estoy muy seguro. Eh, sí, voy a ir por el fuel rod Fuel rod y, y espada, perdón Se me está yendo el combo de armas que necesitamos Pero sí, sí, sí, sí, necesitamos el fuel rod y la espada Ok Este, que, si quieres agarrarlo antes de que lleguen los grunts, hazlo Simplemente se me cuatrapeó el cerebro aquí uh, Bueno, ya simplemente es cuestión de esperar el elevador Para con nuestros aliados y aparecen con nosotros Y lo lock. que se viene es más parkour, ¿ok? Vamos a seguir haciendo parkour Durante o todo o lo, que, lo que resta del nivel este, la batalla final es Para lo que queremos el field road, ¿ok? No aquí hay un pequeño truco que puedes hacer Que cancela la, de la, de la animación Cuando caen los enemigos no Pero tienes que ser muy de rápido de Demasiado rápido. rápido Entonces no lo voy a explicar aquí Porque de por si sí no tenemos un punto de control chido Y salva muy poco tiempo salvo como unos 10 segundos tal vez entonces vamos a hacer esto Venimos por este lado, corremos, metemos el thruster pack Y aquí lo que quieres es alcanzar esos dos crawlers que hay allá Y pues si te pones a trepar como lo acabo de hacer, te va a fallar este, Lo que quieres hacer es seguir este camino rápidamente Para que justo alcanzan los crawlers Y le des un golpe al crawler Y la animación del golpe cancele la animación esta que estamos haciendo Ahorra un poco de tiempo Ahorra unos 10 segundos más o menos pero no es como súper importante hacerlo Así que... Si te por acá Trepa E ignora que se está destruyendo el piso, ¿ok? Aquí también hay una manera de brincarte Esta cinemática uh, No te preocupes si, si la activas Puedes usar una carga Una carga Spartan Si no me equivoco Para brincarte esta, esta pequeña animación Pero... Simplemente continúa uh, Aquí okay, da igual Si te vas por arriba o por abajo Este... Yo prefiero irme por arriba Vamos a seguir Y ahora... Presta, presta atención. Que toda esta sección vamos a ignorar enemigos hasta que tengamos las armas requeridas para pelear. ¿Ok? Es por aquí a la derecha. Dejamos que el Inquisidor haga su chamba. Trepamos aquí. Metemos Truster Pack para llegar acá. Eh, dejamos la espada y agarramos la carabina. Y con la carabina nos vamos a rifar hacia acá. Aquí, ten cuidado. Vamos a venir todavía por la derecha y vamos a cruzar por acá. Y ahora vamos a dejar que nuestros aliados, el Inquisidor y pues nosotros maten. Nada no más que nosotros lo único que vamos a hacer es como... Dar headshots Ten mucho cuidado El fuel rod ayuda bastante Para quitarle los escudos O debilitar a los prometeos Mejor dicho Entonces puedes intentar Headshot O simplemente Matar con el fuel rod Lo que yo te recomiendo También es focusar a los crawlers Si ves que hay crawlers Son a los que podemos matar rápidamente Ya sea con el fuel rod O con la carabina ya que les podemos dar Headshot fácilmente Si te das cuenta Estoy intentando clavarles Un combo a los prometeos Aquí, eh, este... Tengo que si te llegan a subir igual, este... Crawlers aquí. Recarga bien tu Shield rod. Y tenemos balas de Shield rod aquí con nosotros. Entonces, eso nos va a ayudar un poco. Y esta sección solo es de matar enemigos. Matar enemigos hasta que aparezca eh, el Warden. El pues de recargo. Y desde aquí arriba, con la ventaja de altura... Me voy a intentar, este... Pues... Cargar uno que otro prometeo. Eh, la carabina no es muy útil contra los prometeos para... Pues matarlos a menos que ya traigan eh, poca vida eh, más que nada los crawlers aquí vamos a intentar evitar lo más que podamos para los techos pero simplemente no se puede uh, si quieres darle armas de poder a tus aliados también te puede ayudar pero a mí me gusta bastante pelear desde aquí arriba la ventaja de altura es bastante buena y pues como te digo solo es cuestión de matar no Aquí voy a ver si, si puedo no morir Porque luego se pone medio bestial este, este asunto Y siempre pone atención a cuando empiezan a aparecer enemigos Porque cada vez que mates una cantidad buena de enemigos Van a aparecer los que vienen, ten cuidado Aquí ya no debería de tardar, no aparecer el otro vato De seguro han de faltar pocos enemigos eh, Ok, esto todavía falta Ah, por cierto, ¿ves el incinerador que estaba aquí? No lo agarres, eh, eh Todavía no todavía no. ok el cañón de incineración es para matar a este vato ok este sujeto lo que vamos a hacer es este e incinerarlo es lo único que vamos a hacer ok nada de, de otra cosa simplemente vamos a incinerar a este sujeto aquí voy a agarrar otra vez esta arma es que y vamos a darlo no tenemos tiempo para hablar eliminen los iris uno y vamos a dar un segundo dos le vamos a dar el tercero. Aquí ya me tardé un poco en darle porque se desanimaciones. Después del tercero vamos a caer para acá y le vamos a dar un cuarto. Ah, eh, a veces le gusta darte el disparo. Ok, aquí estamos de nuevo. Uno. Le vamos a dar el segundo también. Dos. Le vamos a dar el tercero. Y ahora sí, brinco, vamos a usar el ground para llegar lo más lejos posible para evitar ese golpe Truster pack por acá Y ahora sí, vamos a bailarle aquí con esta arma y le vamos a disparar Aquí vamos a bailar para que los crawlers y los prometeos no nos ataquen mucho Tenemos que encontrar como el ángulo para que menos daño nos hagan mientras nosotros le damos con el arma Y una vez se muere, nos escondemos aquí, escondiditos no te preocupes por el resto de amigos que quedan, ellos van a desaparecer. Simplemente lo que hicimos es matar al, al guardian. Como puedes ver, este, no da mucha bronca. El problema es que a veces te pueden matar ya sean los aliados, de, bueno, los enemigos. Y pues nada, ya sabes, yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.